Hola muy buenas, estoy en Velocípedos Sorolla. ¿En qué calle es esto? Augusto Gordelas. De, de aquí de Zaragoza. Sí. Y va a ser mi primer estudio biomecánico. Siempre he dicho que no me gustan los estudios biomecánicos, que siempre me pongo la bicicleta como a mí me da la gana. Pero aquí el colega Rubén me la va a poner en su sitio. O por lo menos lo vas a intentar. Va Intentaré. Oiga, <risa> ¿una bicicleta de carretera y una carretera el de de No, pero muy parecido. La parte delantera cómo se llevan las manetas Sí Una bicicleta de gravel Vamos a ir con una espalda un poquito más erguida Y amado. vamos a ir un poquito más corto Para tener el peso un poquito más en la parte trasera de la bicicleta mm. Y que la bicicleta sea más rápida Un poquito más rápida de, de dirección Y lo que sí que aquí me traigo los pedales Los Speedplay Porque aquí sí que tengo dudas con el tema de de montaje y posición estos, estos son el modelo este de potenciómetro que es, es, son como un poquitín más largos y un poquitín más anchos y yo estaba acostumbrado a la versión normal y no sé si será por el pedal o por las zapatillas pero desde que los llevo te <risa> mides? entre unos 76 y unos 77 no, oh, pues no, tío, no te ha sido 1,75. Y pues entrepierna. 860 de entrepierna. Eh, tiendes a ser patilaro. Los problemas te vienen no por la dureza de la zapatilla, sino porque a lo mejor la horma es un pelín más estrecha. ¿Qué te estoy haciendo ahora? Hago eh, fácil. Medirte la, la anchura del pie. Vale. Levanta. Nada más. Eh, 99 milímetros de, de anchura de, de pie. Eh, las calas, en principio, tú lo, esto lo llevas aquí centrado. Me las puse como me salió de ahí. Vale. Cuanto más centrado lo pongas, sí. te estás abriendo todavía más los pies. Sí, sí. Esos pedales son anchos y lo pongo en el medio. Y es más importante el ajuste de aquí de, de, del rotacional, porque aquí sí que podemos jugar. A evitar que tú pegues con los tornillos sí. y que tu pie esté bien. Las calas retrasadas atrás del todo y todas, todas, toda la cala para dentro, para dentro de la vela. No, pero yo no. ¿Cómo que no? Tenemos camarógrafo. Aquí Antonio Novoa, que lo conoceréis, del espacio BTT de Moncayo Sur. ¿Aquí? Est esto es ¿Eh? irrelevante, tío. No, vale, o sea, bueno, vale. A ver, luego lo que quede mal... Lo... Espera, déjame... No te preocupes, que lo corto. No te preocupes. Uy, bueno. Manos en las manetas. Bueno, aquí tenemos a Fernando Murillo. encuentro corto. Y tirando ese me va el culo para abajo. Cuéntanos Pero tus primeras sensaciones. Mis primeras sensaciones, pues que me han desmontado aquí la, las calas, me las han retrasado y bueno, sí, tiene su lógica, todo tiene su lógica, la verdad es que, que es bastante coherente. Bien, lo de las calas lo veo bien, lo de la posición de las calas. O sea, que lo primero que te ha colocado es las calas en su sitio, ¿no? Sí. ¿Eh? Eh, Rubén, eh, buenas tardes, <risa> estamos en pedali Pedaliari Punto, eh, en Velocípedos Sorolla, es uno de los pioneros de Zaragoza en hacer estudios biomecánicos, la verdad es que le está funcionando muy bien. Yo lo he sufrido en mis carnes y la verdad es que he mejorado bastante. Buena, buena flexión de, de rodilla. La altura sí, más o menos, así a bote pronto. Sí, más o menos la eh, veo. Estaría bien, pedaleas un pelín, un pelín punta. en punta, un pelín. Así a bote pronto sin tocar nada, no se te ve nada mal de aquí. De, de espalda, sí que se te ve un poco encogido, porque fíjate qué pedazo curva estás haciendo con, con tu espalda y un pelín cortito. Es lo que se te ve, aun siendo una bicicleta de gravel, que la posición que se busca siempre es más cómoda que en la bicicleta de, de carretera. Lo de menos un grado funciona así, la gente se, se queda muy contenta, pero hay gente que te viene y que no, que, y que no, y, que no, y, y yo. Y, y no y no es así pero, pero, pero, pero, pero, pero depende tú estás sentado y llevas un rato donde ve? no y, y yo no puedo oye. luchar oye. contra lo que tú sientes porque yo no lo siento oye, oye. ¿Eh? o sea me, hostia, me resbalo Opa. también está? Rubén también si no me equivoco hay cosas que igual los primeros igual una salida no te adaptas pero luego también te vas adaptando que es la idea no sí pero el reparto de pesos tu flexibilidad yo no veo cómo está puesta la la cadera al final eh, cada persona, su cadera está, pues, está rotada de una manera, y eso sí que en el reparto de peso, cuando tú el sillín lo dejas bien equilibrado, en teoría, su ángulo con el mío tendría que dejarnos una cadera más o menos igual de posición. Hoy sí que lo he ¿Qué me cago en la leche. Oye, te vas a hacer trabajar, ¿eh? Te vas a hacer trabajar. Demasiado, ahora demasiado. Has venido tú a hacerte una biomecánica, y yo he pasado un buen rato con un amigo que hace mucho tiempo que no lo veíamos. Sí. Demasiado. Ahora demasiado. Demasiado que para arriba. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo estudios biomecánicos? ¿Por qué motivo has empezado? <risa> haciendo estudios biomecánicos. Haciendo estudios biomecánicos con sistema retour desde el año desde finales del 20. O sea, Anteriormente utilizaba un sistema unos dos años, ¿no? Antropométrico de Shimano, sí, que se lo tengo desde el 2015. Vale, ah, eso es lo de presión. Ver, si con esto mides la presión que haces en cada zona del sillín, ¿verdad? Sí. No, no, no, no, no. Y Rubén, ¿nos puedes explicar? Un poco en qué consiste el sistema Retool, es algún sistema patentado o... Es una empresa que pertenece al grupo de specialized y es un medidor, un captador de imagen en 3D. Entonces lo que te permite ver es el ciclista en la actividad a distintas intensidades que, que rangos de movimiento tiene. Bueno, Fernando, vemos que tienes una bicicleta aquí un poquito rara. ¿Esos envoltorios que te han traído los reyes o qué? Cuéntanos. Esto es un prototipo, es un cuadro secreto. Todavía no está a la venta, todavía no está en el mercado, no es el diseño final, Y entonces de momento no se puede enseñar. Me parece que en dos semanas ya me dejarán de enseñarlo. Sí, porque de momento parece que te han traído los reyes y no oh. se quita el envoltorio. Rubén, eh, ahora que le estás colocando, ¿cómo se llama? ¿En qué consiste? ¿Cómo se llama? Eh, se eh... llaman cables, cables y pinchos y, y velcros, pero está pe poniendo por todo el cuerpo cable... son, los, son los marcadores eh, que llevan unos sensores LED sí. para tomar todas las medidas cuando Fernando se encuentre dando pedales, de acuerdo no pedales mal o sea, no pedaleas muy en punta, eres bastante eficiente dando pedales, yo no te diría nada de lo que hemos comentado al principio de pedales plano, yo pedaleas plano por pues sí de forma natural, de ángulo de de la rodilla es un ángulo correcto esta posición 4482 sería una posición para una bicicleta de, de carretera para una de, de gravel, no okay. espalda más herida más alto pelín más alto pero voy a hacer mucho cambio de bicicleta de carretera, luego al día siguiente de gravel, al día siguiente otra de carretera, luego de montaña. Entonces, contra más parecidas sean una sola la otra, no, mejor o qué. ¿Se parece mucho la de montaña a la de carretera? Eh, no, pero. ¿Entonces? ¿Por qué sabe parecer la de gravel a la de carretera? Sí, que ah. es un ángulo perfecto para carretera, 45 sí. o 46 poner un ángulo de espalda de 49, 50, te va a dar más comodidad y va a permitir que tu cuerpo absorba mejor las... los baches, las los baches, y los golpes. Mira, a vamos a poner una bandera ahí. Pero no, ver... no, yo, mira, como mucho me cogeré un separador de esos centímetros lo cortaré con la Dremel por la mitad y me pondréis acá a un medio. A ver, eh, daros cuenta, para todos los youtubers que sigan a Fernando, que Fernando pues, es un poco el school en cuanto a posición. Entonces ahora... Estoy, esto, estoy... Dije que no me pondría bicicleta de doble, pam, bicicleta de doble. La, los neumáticos, que llevaría 2.10 para siempre. ¿Qué coño? 2.0, ahora llevo 2.25. Los manillares, ahora llevo uno de 80, top. 120 de recorrido. Manillares más estrecho! Y ahora mira, lo Manillares que les... más estrechos. Y ahora me he hecho un estilo biomecánico. Y ahora le está poniendo anillas en el manillar. En la manilla. dirección. Lo que faltaba ya. Que no llevaría potenciómetro y pam, potenciómetro. Esto... Está decayendo. Ciclismo moderno. A ver, Rubén, como estabas explicando, claro, aquí surge una duda, porque como el Gravel es una disciplina moderna, eh, los rangos que aparecen en el programa de Retool están adaptados a, a ciclismo de carretera, ¿no? En estos momentos sí. Vale. Eh, en, en, fin, el, que en el programa, el programa de Retool tenemos eh, bicicleta de contrarreloj, sí. bicicleta de trialdón, tenemos bicicleta de montaña. Pero en estos momentos, bicicleta de Gravel todavía no está paramilfrizada. Entonces, lo que se busca es unos números, comillas, entre una bicicleta de carretera y una bicicleta de montaña. Es que además el Gravel, es, digamos que es ciclocross en plan cómodo. No, no, no me jodas. Yo pensaba que me ibas a... ¿Qué, qué vas a hacer? Está flipando poco. No, No, no, no, que me está metiendo más arandelas. Este tío, este que no sé qué, se ha fumado. Tú fumas. ¿No? <risa> ¿Lo tenéis? Sí, venga, por este ¿Cuál de caso? Si no, no haber venido. venga Igual, extensión de rodilla es súper parecida y lo que sí que vemos es que hay una diferencia bastante grande en el movimiento de, del tobillo. En el pie derecho, que es esta columna, está en 94. En el izquierdo está en 99. Pedalea bastante de punta izquierdo Y tiene menos movilidad de tobillo en el, izquierdo. en el izquierdo Probablemente, de joven, puede ser que haya tenido bastantes exigencias de tobillo Y eso tengo una limitación de movilidad de, de tobillo Mira si sabe, ¿eh? mira si sabe el chico Que cuando tenía cuatro años o algo así, mi tía me llevó la bicicleta Se me metió el pie entre los radios y, y, y, y la rueda trasera Y me hizo el pie así, ¡crack! Mira Joder. si sabe, ¿eh? Y no sabía nada, ¿eh? ¡Uy, sí saben! Pues, vale, pues guay. Fernando, eh, hemos terminado el estudio. Sí. ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Buenas, esas buenas. Voy, voy a utilizar estos parámetros, estas medidas en esta bicicleta. Tengo ganas ya de, de empezar a montarla y dejarla guay. ¿Sí? Lo único que voy a tener que llamar a la marca y que me manden un montón de espaciadores. Eso me sabe un poco malo, pero bueno. lo me... vas a hacer, oye? Bueno, pedalear y punto, velocípedos P2 aquí Rubén, os haré los estudios cojonudos. Bueno, ya te lo diré, ¿eh? ya te lo diré a ver cómo me siento, de a la semana que viene. Eh, Rubén, eh, durante el estudio nos ha surgido otra pequeña duda. Ahora con el tema de esta moda de los manillares integrados con potencia y, tic, eh, eh, perdón, potencia y manillar integrado, el, el rango de, de movimientos de medidas es mucho menor, ¿no? Porque ahora no hay que morir y, entre comillas, al palo. Entonces, para ti, ¿es moda o se mejoran algo con, con, el manillar, con los manillares modernos? Moda, no vale para nada. Lo acaba de decir, Fernando. Estéticamente, se gana estética. ¿Eh? Lo que Pero pasa es que, que las regulaciones estás limitado. Vale. Aquí, el gran problema es me gasto... 600 euros en un manillar, me voy a hacer el estudio y me dice el biomecánico, pues necesitarías un manillar un centímetro más corto porque ese Rich de manillar es dos centímetros más largo de lo habitual. Sí. ¿Y qué haces con ese manillar de 600 euros? Primero, te haces un estudio con una potencia de manillar normal, de aluminio, que te puede gastar 80 euros, lo pruebas y luego te compras el que necesites. Vale, en este caso el periodista y grabador que soy yo estoy de acuerdo. ¡Pam! ¡Cagada! Modas. En cuanto al tema de la longitud de eh, biela, Fernando, ¿qué, dinos... Qué... Yo llevo 175, siempre llevo a 175, pero... tras unas charlas con algunos estudios, con algunos biomecánicos, sí. pues parece ser que debe ser mejor llevar una biela un poquitín más corta. Tirando a 172 y medio, 170... ¿Sí? ¿No? Rubén, ¿tú, ¿tú qué puedes decir al respecto del tema de la tendencia de llevar bielas, bielas más cortas? La biela más corta al final lo que te permite es tener una mayor cadencia. Eh, cuando todo lo parametrizas, eh, algo que a nosotros nos gusta mucho ver en la pantalla es vatios. Vatios es el torque que estás aplicando, digamos el par motor que tú haces por la cadencia. Una biela más corta te permite llevar más cadencia y te permite llevar un par motor más bajo, un torque menor. Entonces la fatiga muscular es mucho menor con una biela más corta. O sea... Antiguamente la biela larga tenía mucho sentido porque los desarrollos eran muy largos y se subía a base de fuerza. Ahora que se sube a base de cadencia es más habitual que la gente esté reduciendo hacia bielas más cortas.